Muy buenas a todos, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy les traigo otro nuevo tutorial y es, vamos a ponerle un texto a esta imagen que está completamente sin texto utilizando TinyWow, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador vamos a poner TinyWow vamos a dar a la primera opción Luego vamos a buscar donde dice añadir texto a una imagen. Subimos la imagen que queremos agregar un texto. Y de una vez nos sale el texto como ejemplo. Y vamos a poner YouTube como ejemplo de este video. lo podemos subir donde queramos en cualquier parte que queramos eh, poner esta información es algo sencillo es algo sencillo no tenemos que hacer muchas modificaciones porque es para poner un texto podemos agrandar el tamaño la colocación de esa de ese texto si queremos eliminarlo entonces vamos a generar esta imagen podemos agregar más podemos subir más fotos recuerden hacer el caché. Siempre es obligatorio hacer el caché. está procesando, está procesando y dice su imagen está lista, veremos cómo salió, a ver si salió la imagen como queríamos. Una imagen que no tenía texto. Y podemos ver esta imagen con el texto de YouTube. Vamos a proceder a descargarla. Vamos a proceder a abrirla y podemos ver la imagen con el texto. Y nuestra imagen original sigue sin presentar cambios. Es cuanto a este video. Hasta la próxima.